Hola a todos, buenas tardes y, o buenos días para todo, todos los integrantes de, de parte de, de, de Hispanoamérica. Bienvenidos a este streaming en directo por gentileza de, de, de más músculo y, y nada, aquí dispuesto como siempre a, a responder cualquier cualquier duda que, que, que tengáis dentro de... Dentro que esté por supuesto dentro de de mi alcance y, y, y nada, sin, sin tapujos y me, me estoy viendo en el chat que estáis preguntando mucho de qué de de va la temática, es decir, la temática en general pues, pues va de, de todo, ¿no? de todo lo que queráis, a no ser que sea una, una, una chorrada o, o yo pro, o propiamente vea que, que, que no tiene una respuesta propia o que roce la, la ilegalidad, si habláis de, de esteroides, de anabolizantes, bueno, yo eso lo, lo modularé a mi, a, mi, a mi estilo y a mi persona. Así que, cuando queráis, podéis, podéis lanzar la, las preguntas, vuestras dudas y, y nada, iremos matizando un poco vuestras respuestas. Rubén, eh, muy buena pregunta. Si entreno en ayunas, Pierdo masa muscular. Eh, bueno, eh, esto es un poco matizable porque yo aparte soy de, lo, de, lo, de, la, de las pocas personas que recomienda eh, entrenar eh, en ayuna, pero esto, como os digo, es, es matizable. Eh, para perder masa muscular entrenando en ayuna, pues primero a, a, que tendríamos que tener nuestro, todos nuestros depósitos, tanto musculares como hepáticos, pues eh, a un 10 o un 5% de glucógeno muscular. Algo que es muy difícil y haría falta estar pues eh, bastante tiempo sin consumir carbohidratos y haciendo un, un entrenamiento bastante, bastante intenso. Eh, si es verdad... Para, para maximizar el entrenamiento en ayunas eh, hay que seguir un tipo de dieta o, digamos lo mejor, un sistema para poder rendir y tener los beneficios del entrenamiento en ayunas que son, eh, como todos sabéis, aumentar el aumento de la flexibilidad metabólica. Es decir, si tenemos más flexibilidad metabólica, pues prácticamente tenemos mejor repartición de, de nutrientes, tenemos más, mayor absorción y, por lo tanto, mayor anabolismo. Esto se consigue entrenando en ayunas. Por lo tanto, es importante eh, entrenar con, lo, con los depósitos de glucógeno llenos ¿Y cuándo se llenan los depósitos? Sí. Eh, entrenamos en ayuna y directamente nos levantamos y vamos al gimnasio, pues bien, asegurarnos de que el día antes, sobre todo incluso la cena, la última comida del día anterior, pues es bastante rica en carbohidratos. O si no, en el caso de los que mmm, no, no toméis carbohidratos en la cena, pues las comidas posteriores del día anterior ya tiene que haber una, una buena recarga muscular para que al día siguiente por la mañana, cuando entrenéis eh, en ayuna, pues eh, eh, utilizáis ese, ese ese glucógeno y haya glucógeno hepático eh, y muscular. También es importante recalcar que, claro, eh, eh, lo estamos hablando de llevar un, un entrenamiento básico de hipertrofia en el que mayoritariamente trabajemos las fibras tipo 2 y por lo tanto el tiempo bajo en tensión de cada repetición no sobrepase los 30 o 40 segundos y los descansos vayan entre 90 segundos y 2 minutos. Si alargamos demasiado el tiempo bajo tensión entre series o bien los descansos entre series son demasiado cortos, eh, que no dejen recuperar demasiado el, la fosfocratina y el ATP, pues prácticamente nos vamos a comer el glucógeno muscular interno demasiado rápido y esto puede llevar a un catabolismo. Ojo, cuando hablamos de catabolismo, estamos hablando de que no vamos a catabolizar por muy depletado que tengamos los dispositivos de glucógeno, más de un 3 o un 5% del total de las calorías que quememos. Esto al final se traduce en no más de 10 o 15 gramos eh, de proteína en una hora de entreno que sustituimos eh, por un buen suplemento de aminoácidos en forma libre, rico en aminoácidos ramificados o bien. Simplemente con 10 o 15 gramos tomando las sorbos durante el entreno de aminoácido ramificado, vamos a, vamos a impedir que se catabolisme un, un exceso de masa muscular. vale Digo en exceso porque consumas carbohidratos o no consumas carbohidratos o consumas un intraentreno, siempre hay una degradación constante de todos los macros, incluido la degradación muscular. vale Pero en este caso te aseguro que en ayunas no vas a perder masa muscular, es decir, tendrías que tener una inanición, un ayuno bastante extenso durante mucho, mucho, mucho tiempo sin comer carbohidratos y si eso pasase prácticamente es que no podrías ni ir a entrenar. Además, eh, otro de los, de los beneficios de entrenar en ayuna es el, el rápido aumento de la hormona de crecimiento eh, con la rapidez que se pierde la pérdida de grasa, eh, cómo aprovechas esa... Esa, esa función eh, eh, positiva mental por el aumento de dopamina epinefrina eh, además de la hormona de crecimiento e incluso con el tiempo lo, lo, los niveles de fuerza pues pues van aumentando porque al final el cuerpo el, como sabéis el, el músculo en general en todo el sistema eh, eh, es adaptativo y al final se se adapta eh, ahora mismo conozco muchísimos amigos en todo en todo el mundo eh, que desde que entrenan en ayuna, es decir, eh, son individuos que pueden hacerlo porque su trabajo se lo permite, eh, sin ninguna duda no cambian, no cambian el entreno en ayuna. Eh, y una de las razones primordiales eh, cuando los entrevistos eh, eh, lo que me comentan es que mantienen un porcentaje de grasa extremadamente bajo, bajo y a la vez las siguientes horas del, del día pues pueden pueden comer pueden comer demasiadas calorías pueden comer disfrutar de mucho carbohidrato pero sí es verdad que ese entrenamiento en ayuna eh, psíquicamente les ayuda a rendir a rendir a, a, al máximo ya sabéis que eh, eh, psicológicamente la cabeza manda ¿eh? Eh, o sea, la, la, la, la motivación la, la, la gana de, de, de entrenar es importantísimo y y, y, en fin, eh, todo, todos quieren tener eh, poca grasa y rendir al máximo. Por lo tanto, el entrenamiento en ayunas eh, es, un, es muy, muy eficaz. Otra pregunta. ¿Se debe llegar al fallo en etapa de definición? Muy buena pregunta. A ver, aquí, aquí hay matices. Y, y hay matices porque yo mismo, cuando sigo... Sigo... Eh, sigo las redes sociales eh, hay muchísimos compañeros que dicen pues hay que llegar al fallo muscular porque para llegar eh, para llegar a, a, al máximo reclutamiento muscular tendrás que saber cuál es tu última repetición no o sea no te puedes quedar cinco repeticiones por debajo de una serie Vale, pero lo que digo siempre, aquí se confunde lo que es un poco el fallo positivo. Es decir, si yo soy un, un físico-culturista experimentado y voy siguiendo una serie, por ejemplo, en el 3 de banca, yo voy mentalizado, estoy concentrado ¿eh? y estoy sintiendo cuando cada serie eh, va llegando cada vez al agotamiento. Es decir, eh, yo freno, o, o, o si estoy bastante concentrado para que lo entendáis mejor, eh, llego a saber cuándo cuando en la próxima repetición o en las siguientes dos repeticiones no voy a poder hacer ninguna más. Pues es ahí, ¿vale? Cuando te, te quedas eh, al final eh, de esa última repetición de que, que sí, no te va a permitir hacer una más. ¿Cómo se llama esto? Pues yo lo llamo eh, fallo momentáneo, ¿vale? Pero mira, para que lo entendáis muy bien. ¿Vale? Eh, algunos abogan porque hay que llegar al fallo muscular para que el músculo eh, eh, tenga un. un eh, maximice la hipertrofia muscular. Bien. Eh, seguramente todos sigáis a muchísimos culturistas en el mundo que tienen unas piernas increíbles, unos cuádriceps increíbles. Seguro que a todos os, se os está viniendo a la cabeza Big Rally, ¿vale? Pero bueno, son muchísimos culturistas los que tienen eh, una, gran, una gran potencia y una gran musculatura en las piernas. Bien. Eh, estoy seguro que ninguno de esos atletas llega al fallo en una sentadilla ni en una prensa inclinada. Es decir, cuando captan que esa última serie se van a quedar estancado, huelgan. Aquí tenéis el puro ejemplo de que no hace falta llegar al fallo total, sino al fallo momentáneo. No hace falta esa repetición total de bloqueo total, de fallo total. No hay diferencia de quedarte una repetición menor, pero para ello hay que estar bien concentrado y recordar siempre. Eh, eh, he puesto como ejemplo culturistas que tengan eh, grandes, grandes extremidades en las piernas, pero tengan eh, grandes extremidades o no, todo culturista que tenga un desarrollo en las piernas, ninguno, ninguno va a llegar al fallo total en la prensa o en la sentadilla, porque en la prensa si estás manejando 300, 400, 500 kilos tendrías que tener pues a seis individuos <ríe> preparados para cuando llegue al fallo y, y levantarte, ¿vale? Y prácticamente no, por no llegar al fallo total, eh, hay piernas pequeñas, ¿vale? Eh, pongo otra vez el ejemplo, insisto, todos los grandes culturistas que, que, han, que, que han tenido y tienen eh, grandes grandes extremidades, estilo <ríe> Birram y Tom Plus ninguno jamás en ningún entrenamiento de su vida llegaron al fallo porque por lo tanto por, por lo que es muy muy peligroso llegar al fallo eh, en, una, en una sentadilla vale por lo tanto eh, ni en etapa de definición ni en etapa de volumen se debe de llegar al fallo total pero sí se debe de llegar al fallo momentáneo y otro punto importante para terminar es que eh, Obviamente, cuando trabajamos en un rango de 12 a 15 repeticiones, o mejor dicho, eh, con, un, con un tiempo bajo tensión entre 20 mínimos segundos a 40 máximos aproximadamente, se cumple la ley de Hennemann. Es decir, se van reclutando desde las fibras tipo 1 a las fibras tipo 2. Pero cuando trabajamos eh, fuerza o potencia eh, por encima del 85-90% de un RM, pues prácticamente ahí sí que no hace falta llegar al fallo porque desde la primera repetición la intensidad, la carga es tan elevada que se reclutan las fibras tipo 2, las fibras de potencia, desde la primera repetición. Por lo tanto, no hay diferencia de llegar al fallo o no llegar al fallo porque estás trabajando al 90% de una RM o superior. ¿vale? Esto simplemente es un ejemplo para que, eh, para que comprendáis un poco si llegar al fallo o no. Si sí es verdad que en el culturismo, en los deportes de hipertrofia, que se busca tanto la hipertrofia sarcomérica como la hipertrofia sarcoplásmica, se utilizan series de 12 a 15, de 8 a 12, con un tiempo bajo tensión de 30 a 40 segundos, y si sí se cumple la ley de Hennemann, por lo tanto, sí se debe llegar al fallo momentáneo, pero no al fallo total, que es esa repetición en la que prácticamente un compañero, si está detrás y no nos ayuda, se nos cae la barra vale en el caso de que pongamos de ejemplo eh, un pres de banca pero no hace falta llegar a esa repetición total de fallo no hace falta y recordar el ejemplo que, que os pongo de, de las piernas eh, eh, eh, todos los culturistas tienen grandes grandes piernas algunos más descompensados menos descompensados pero todos tienen eh, eh, gran musculación en las piernas, cualquier culturista de competición y nadie llega al fallo total en una prensa eh, y, o, o una sentadilla. Mejor momento para tomar el ácido alfa -lipoico? pues muy buena pregunta. El mejor momento para tomar el ácido alfa-lipoico para empezar es eh, en ayunas. ¿Vale? En ayunas, o sea, sin ningún alimento. El ácido alfalipoico eh, pasa igual que, bueno, es un suplemento, pero pasa igual que con algunos medicamentos como la levotirosina, que tiene mucha interacción con minerales, con el ácido clorhídrico del estómago, con otros macronutrientes. Entonces, es, es ideal tomarlo en ayunas. Como todos sabéis, dentro del ácido alfalipóico pues, hay, hay diferentes tipos de ácidos. Eh, lo que es el ácido alfalipoico común, ¿no? conocido en sus siglas como ALA, ALA, y tenemos la forma eh, R-ala, la forma racémica o la forma NAR-ala. Siempre es preferible buscar eh, formas de ácido alfalipoico eh, más naturales. Eh, y aparte, podéis comprobar de que las formas más naturales, como la forma R o la forma NAR, eh, eh, la, dosis, la dosis común suele ser más baja, es decir, la toma común de ácido alfa ronda los 600 miligramos y una forma de, N, de r ala eh, o NAR ala, pues no hace falta más de 200 o 100 miligramos. ¿Por qué? Porque esa, esa, esa combinación química... Eh, hace que sea eh, de la misma potencia que la forma común. ¿Qué conseguimos con esto? Pues bueno, algo muy importante. No olvidar que el ácido alfa-lipoico eh, es, un, es un ácido. Por lo tanto, si consumís 600 miligramos de ácido alfa eh, conlleva a que podréis sufrir eh, una una, una úlcera, una, una gastritis o, una, o un efecto adverso que puede llegar a ser grave, es decir, hacerte un agujero en, en, en el estómago. Por lo tanto, siempre buscar formas más puras como el, el RALA eh, que tomando menor cantidad pues tienen el mismo beneficio. Eh, otros puntos importantes sobre el ácido orfalipoico, además de tomarlo en ayuna, eh, es eh, tiene muchas, sabéis que tiene mucha eh, muchas variedades de, de efectos, uno de ellos aumentar la sensibilidad a la insulina, por lo tanto, se puede tomar eh, eh, después de un entrenamiento para aumentar la sensibilidad a la insulina, pero también es un gran antioxidante que, que es capaz de aumentar un pico alto de glutatio que tampoco es muy favorable eh, tomarlo muy unido al entreno. Pero si estáis en una dieta de definición o en una dieta hipercalórica para ganar masa muscular, entonces no importa que lo toméis después del entreno. Otra de, la, de las virtudes del ácido alfa-lipoico es que eh, es un quemador de grasa indirecto, ¿no? Paseo que el es un quemador indirecto que es capaz de mediar un sistema energético como, como la MPK y, por lo tanto, antes de entrenar, pues digamos que activaría la, la, el metabolismo energético AMPK y, por lo tanto, activaría la, la, la, la autofagia y, por lo tanto, la pérdida de grasa. ¿vale? El ácido alfa-lipoico tiene, tiene mucho, mucho efectos. Eh, bien, eh, eh, parece que el, el tema de los ARM pues no, no, no, no se acaba. Y es normal, y es normal porque eh, es una. Yo lo considero una moda, una moda muy, muy corta, muy, pasa, muy muy pasajera, porque prácticamente desaparecerá, ¿no? Cada vez, cada vez son más, más personas las que, las que tienen grandes efectos secundarios. ¿vale? A mí me, me, me, la verdad que cada día por la mañana me da mucha pena me da mucha pena en la, las la redes sociales eh, muchísimos eh, compañeros gurús te dan una información de, de SARM de los cualquier SARM ¿eh? no, no no no confundamos con SER vale como el, el, el clomifeno el tamoxifeno, son SARM bueno los SERM son muchos más seguros y por lo tanto al menos son capaces de activar Realmente eh, la cantidad de, de, de testosterona, ¿no? Por medio de, la, de activar el eje un poco más, la FSA y el IASO. Pero lo, los SARM prácticamente me da mucha pena porque eh, quieren dar una información, una información que ya hay en Internet y prácticamente lo que ha... Perdón, <risa> se había cortado, perdón. Eh, y prácticamente lo que, hace, lo que hacen es. Eh... Un segundo, las cosas de, del directo, eh, perfecto, disculpadme, las cosas de, del directo, me salta el móvil y se me va y se me va la pantalla. Bien, eh, tema muy importante, los ARC, como decía, me da, me da mucha pena, porque eh, constantemente, constantemente están anunciando una, infor una información eh, sobre los ARN, que, que ya está en Internet, pero el propio gurú no, no, no, no, no tiene una prueba de haberlo probado, de, de haber, o sea, no, no la tiene. O sea, eh, es decir, eh, eh, yo cada vez, pues sinceramente, cada vez estoy más en contra de, de los ARN, porque no tienen ni, ni siquiera una mínima parte del beneficio que contienen lo, lo, los esteroides y, por lo tanto, me está demostrando la propia práctica de que tiene eh, más efectos secundarios que los esteroides. Eh, seguramente incluso en directo mm, eh, me estén viendo algunas de las personas que, que, que, que trabajan conmigo y que eh, increíblemente están teniendo grandes problemas en el eje hipoficiario por culpa de los SAM, eh, Tanto que están afectando psicológicamente a muchos de ellos, cosas que incluso los esteroides no, no, no, no, ha, no ha pasado. ¿vale? Eh, por lo tanto, eh, todos, todos los ARA, eh, todos los AR, pues, sobre todo los que repercuten en el entorno eh, hormonal, eh, pues eh, repercuten sobre el eje, a nivel del eje, a nivel testicular, a nivel hipofisiario, a nivel de hipotálamo, es decir, todos inhiben el eje, prácticamente, y después los beneficios, pues eh, son muy son, son muy leves. Ahora mismo no me sé de memoria todos los tipos de, de, de, de, de sal de que, eh, que hay, pero, eh, bueno, prácticamente es que es un tema para mí, no, no es complejo, como, como anuncia en internet, prácticamente eh, no tienen efectos beneficiosos, anabólicos, sobre, sobre una respuesta de, de la hipertrofia y tienen muchísimos efectos secundarios y cada, y cada vez más. Andrés, si realizo estiramientos después de entrenar, Sí, Andrés, eh, eh, yo realizo eh, estiramientos después de entrenar. Aparte, así me lo inculcaron mi, mis profesores. Y aún más, incluso mmm, después de haber tenido alguna, alguna rotura, roturas musculares, eh, roturas fibrilares, pues eh, siempre. Siempre he acostumbrado a, a dedicar unos 10 unos minutos de, eh, de estirar después, de, después del entrenamiento. Eh, aparte de que hay mucha, mucha evidencia, eh, incluso para la hipertrofia eh, de, de los estiramientos, por, por, por aumentar, por, por acabar de partir esa pequeña miofibrilla que, han, que se han quedado a, a, a mitad de la laceración, son capaces, por lo tanto, de tener una mayor activación de, la, de las células satélites y, por lo tanto, una proliferación mayor de, la, de las células musculares, o sea, de la hipertrofia de las células musculares. Paco. ¿Cómo evitar los calambres al entrenar y los dolores cervicales? Bueno, Paco, son dos preguntas totalmente diferentes. Eh, para empezar, son muy complejas porque eh, los calambres musculares pueden venir por muchas razones, pero dentro de mi práctica te voy a decir cuáles son primordialmente las que afectan. Uno, eh, una descompensación de minerales. ¿Cuáles? No se sabe. Habría que hacer una analítica para saber si hay calcio, magnesio. Normalmente, eh, en los deportistas de hipertrofia, que siguen una dieta hiperproteica, hay una deficiencia de magnesio y de calcio. Es decir, en una dieta convencional de un físico culturista cinco o seis comidas con sus fuentes proteicas, eh, su, su porción de carbohidratos, arroz, patata, avena e incluso una pequeña porción de vegetales, no se llega ni siquiera a los 800 miligramos de calcio partiendo de que las dietas hiperproteicas necesitan al menos llevar a unos 1.500 miligramos de calcio para evitar la sobreactidez en la sangre que, que, eso, que eso conlleva, pues hace falta tomar una cantidad de calcio mayor. Eh, ¿Qué cantidad de calcio? O sea, ¿qué, ¿qué tipo de calcio? Perdón, un calcio a poder ser natural, ¿vale? El calcio de coral, por ejemplo. Los calcios sintéticos pueden llegar a crear eh, cálculos cálculo renales. ¿Eh? Eh, magnesio también. Lo ideal es que te cojas un complejo de, de todos los minerales y lo tomes durante un tiempo. Otros motivos, pues puedes que sigas una dieta demasiado baja en carbohidratos, el glucógeno interno esté, eh, esté deplecinado, de, de, de, de o sea, es decir, no haya glucógeno eh, interno bastante, eh, ta, eh, por lo tanto, eh, al no haber glucógeno no hay, no hay hidratación intracelular y prácticamente la, la, los nervios, las células nerviosas, pues hacen amagos y, y se empiezan eh, a mover y, y, y, hay, y hay calambres cuando mayormente se tiene una deshidratación porque el cuerpo aumenta la temperatura cuando, cuando se entrena, ¿vale? Entonces, puede ser un problema de minerales. Y también puede ser un problema de, de demasiada depresión de, de carbohidratos. Cuando esto pasa, pues, al igual que se hace, por ejemplo, en la dieta cetogénica, la dieta cetogénica, aumentar un poco más la cantidad de sal, una, una sal natural, una sal, de, una sal de mar, una sal de Mediterráneo, sal del Himalaya, ¿vale? Aumentar un poquito más la cantidad de sal en las comidas para que haya, para que haya una, buena, una buena hidratación, ¿vale? Esto sería la base para no indagar en 50 motivos, motivos más. Lexi, diferencia entre R ala y A ala. Pues bueno, eh, como todo prácticamente, eh, también pasa con, con, los, con los alimentos, pasa con los medicamentos y pasa con los suplementos. Hay una forma sintética y una forma natural. ¿Qué ocurre? Que la forma eh, natural... Pues es la forma que casi siempre se busca porque no tiene repercusión entre efectos secundarios y efectos adversos como puede tener una forma sintética. Es decir, el cuerpo reconoce de una forma más eficaz eh, una forma natural que una sintética. En este caso, el ala sería una forma sintética y el ala sería una forma natu natural. ¿Vale? Es decir... Eh, eh, el NAR ala al final sería también una forma natural, eh, prácticamente eh, es eh, idéntico a la forma R ala, sino que tiene una mejor eh, asociación, ¿vale? Eh, sí es verdad que en muchos países de Hispanoamérica no llega, no existe el R ala y no tienen otra que el, el, el, el ala, el ácido común en forma sintética, que sería en realidad ese ala. Tenemos el R ala y el ala común sería S ala, ¿vale? Esto no quiere decir que no valga, ¿vale? No valga ni tampoco nos va a tener muchos efectos adversos ni efectos secundarios. Pero si es verdad, como me nombra, como he comentado en la anterior pregunta, eh, tenemos que tomar una mayor cantidad doble o triple de S ala, de ala, que de R ala. Y por lo tanto, no olvidemos que es un ácido y al final puede llegar a tener una repercusión a nivel estomacal, incluso en el cuerpo. O sea, el cuerpo se acidifica y tiene que gastar más minerales, entre ellos el calcio, como acabo de nombrar en la pregunta anterior, para equilibrar este, este, este pH del cuerpo. Pero prácticamente esas son la, las, pequeñas, las pequeñas diferencias. Carlitos X, ¿cómo acelero mi metabolismo? Eh, bueno, eh, prácticamente eh, eh, se habla mucho de, de que mi metabolismo está acelerado o no. Sobre todo eh, para lo, los individuos que por cuenta ajena eh, quieren consumir esteroides, pues esto es más común. Es decir, cuando consumes esteroides, consumes testosterona, al final se aumenta la síntesis, se aumenta la síntesis de, de proteínas, se aumenta la síntesis de carbohidratos y se aumenta la síntesis de grasa. Eh, y todo esto al final, pues. Eh, Aumenta. Pero claro, los naturales y que no, que no coman y que no toman eh, esteroides, pues hay formas de acelerar el metabolismo, ¿vale? Si es verdad que eh, una de las hormonas primordiales y principales de acelerar el metabolismo es nuestra, nuestra tiroides, ¿vale? Nuestra, nuestra glándula tiroides, pues tiene un complejo en el que está, tenemos la, la TSH, T3, T4, inversa, reversa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero. Eh, aunque se habla muchas veces de que una dieta muy restrictiva en carbohidratos o una dieta muy alta en carbohidratos o muy hipocalórica o muy hipercalórica es capaz de acelerar el metabolismo o reducirlo, cuando haces una analítica la cantidad de tiroides es la misma. Es decir, por eso muchos médicos dicen que el metabolismo no se puede acelerar o no se puede desacelerar. Pero cuando hablamos de acelerar el metabolismo hablamos de aumentar la síntesis. La síntesis de nutrientes, ¿vale? Así quiero que sepáis diferenciar lo que es acelerar, digamos, el, el metabolismo por, por, por, por hormonas eh, o acelerar el metabolismo porque aumentamos la síntesis. Aumentar la síntesis se aumenta pues entrenando. Entrenando, haciendo entrenamientos cardio-hit, eh, todo lo que sea... Eh, un, un movimiento en el que reclutemos las fibras tipo 2, no hace falta que sean las, 2, las 2B, ¿no? Si no, sino las fibras tipo 2 o, o las 2 intermedias, pues prácticamente esto va a aumentar la, la sensibilidad a la insulina, va a haber mayor síntesis, el metabolismo se va a acelerar, esto lo saben muy bien los competidores, cuando se preparan para una competición, hacen una dieta hipocalórica, restringen los carbohidratos, la flexibilidad aumenta y cuando empiezan a comer... ¿Qué ocurre? Que comen, comen, comen y no ganan peso, incluso pierden peso. ¿Por qué? Porque su metabolismo de síntesis aumenta, aumenta porque ha, se ha flexibilizado. Antes hablábamos del ácido alfalipoico, buen suplemento para acelerar el, el, el metabolismo, que no haya un exceso de radicales libres también. Si hay un exceso de radicales libres, hay un exceso de inflamación en el cuerpo y, por lo tanto, eh, un exceso de inflamación pues, eh, nos lleva a tener una mala flexibilidad. Hay mucho, muchas cosas que nos no aumentan la, eh, la inflamación en el cuerpo. ¿vale? Hoy en día se... Eh, se, está, se está hablando de, lo, de la importancia de, lo, de, de, de los ácidos grasos, de la cantidad de homocisteína. Si tenemos demasiada homocisteína, pues se induce mucho la, la inflamación, esto aumenta mucho radicales libres, no tenemos flexibilidad metabólica y el metabolismo se desacelera. Por lo tanto, por eso es importante consumir un suplemento eh, rico en vitamina, vitamina B, al menos 50 miligramos de cada vitamina B, para... Eh, para desechar todo, todos esos niveles de homocisteína. Otra vez, el ácido alfalipoico, también un quelador de metales. Hoy en día comemos mucho arroz, mucho arroz, mucho pescado. El arroz tiene mucho arsénico, sobre todo si es un tipo de arroz eh, que viene de, del Asia, como el arroz basmati. Muchos me preguntan. Raúl, ¿el arroz basmático qué te parece? Bueno, me parece que está muy rico, pero es el arroz que más tipo de, arce, de arsénico tiene, ¿vale? Y al final es un, es un metal pesado que, into, que intoxica el cuerpo. El ácido alfalipoico, eh, al igual que la anacetilcisteína y otros muchos más que naturales del cuerpo, eh, eh, excretan, y excretan todos estos metales pesados que al final inflaman el cuerpo eh, y llevan a... A, a que se reduzca el metabolismo por el aumento de la síntesis, eh, eh, aumenta, eh, aumenta lo que es la, la, la prediabetes tipo 2, en fin, eh, todo lo que tenga que ver como con la inflamación. Pero por lo tanto, contra más te mueves, contra más entrenes y contra más tome los suplementos adecuados, más acelerado vas a tener un metabolismo. Taper. ¿Cómo hacer la transición? de etapas de definición a volumen, evitando rebotes? Muy buena pregunta. Pues con la dieta inversa, ¿vale? Con la dieta, con la dieta inversa. ¿De qué se trata una dieta inversa? Pues bueno, pues al contrario de, de lo que hemos hecho al inicio de la dieta. Comúnmente, comúnmente, yo sé que hoy en día hay muchos sistemas de dieta, pero primordialmente cuando empezamos una dieta de definición, dieta de precompetición empezamos reduciendo por norma general si tenemos que reducir calorías reducimos los carbohidratos porque son el macronutriente que nos desequilibra eh, la pérdida de grasa vale por la, por el equilibrio entre la, la insulina eh, y otras y otras hormonas primas hermanas como la adrenalina el glucagón hormonas de crecimiento <coughs> etcétera etcétera pues bien igual que vamos descendiendo los carbohidratos cuando acabamos una dieta eh, de definición, eh, no podemos empezar de golpe comiendo una cantidad enorme de, de carbohidratos, ¿vale? Para empezar, porque eh, no aprovecharíamos eh, esa alta sensibilidad a la insulina, esa alta flexibilidad metabólica que estamos eh, nombrando hoy, hoy en día bastantes bastante veces, eh, que al final se traduce en un anabolismo, yo siempre pongo el ejemplo a los competidores cuando terminan de competir y e incluso el mes después comen y comen y comen y comen y están en el mejor momento de su vida, cuando más fuerza tienen, cuando más energía tienen, cuando psicológicamente mejor se siente, mejor, mejor se ven, más fuerza tienen, ¿por qué? Porque la flexibilidad es alta y eso lo tienen que aprovechar, Con, ¿Cómo, ¿Cómo pierdes esa, esa flexibilidad? Pues hartándote eh, de comer carbohidratos, ¿vale? <ríe> eh, y esa flexibilidad se pierde. Por eso, después de una dieta de definición, la dieta inversa es ir, ir comiendo paulatinamente poco a poco, cada vez más cantidad de carbohidratos por semana, las mediciones se hacen por semana, es decir, si yo mi dieta mínima de carbohidratos en definición fue 25 gramos de arroz en seco sin cocinar, por poner un ejemplo, pues la dieta inversa la empiezo con 50. Y cada semana, cada semana aumento 25 gramos más de carbohidrato en seco, en este caso como ejemplo el arroz, en cada comida del día. Una vez que hemos llegado a la cantidad máxima, ahí es importante o sería necesario o preciso empezar con ciclos de carbohidratos. Que pueden ser el ciclo de carbohidrato común, día alto, día medio y día bajo. ¿Para qué? Para no perder la flexibilidad metabólica, ese, ese gran anabolismo natural que nos acompaña después de hacer una gran definición o, de, o después de hacer un estado eh, de competición que hace que todos esos macronutrientes peneten dentro de, de la célula, pues como, como, como un disparo, como un disparo de grande, y nos da esa hipertrofia. Eh, sarcomérica, sarcoplásmica, incluso esa, esa, esa gran cantidad de fuerza tremenda. Es porque los macronutrientes en general fluyen al 200% perfectamente en la absorción en, en todas las células de nuestro cuerpo, gracias a que aumentamos, o mejor dicho, a que mantenemos la flexibilidad metabólica, eh, eh, haciendo la dieta inversa después de una de definición y, y por lo tanto evitando rebote porque qué ocurre eh, que si automáticamente eh, terminamos de competir y empezamos a comer ardía nos ponemos a comer dulces eh, mucha grasa carbohidratos refinados cogemos en un día 5 6 8 kilos yo he presenciado barbaridades peligrosísimo la, la, la tensión se eleva los riñones sufren el corazón puede haber incluso una, una, un, un daño a nivel de insuficiencia renal es decir los rebotes son malísimos y otro gran problema de, lo, de, lo, de los rebotes es que recordar que al final la grasa, la grasa se, se almacena en el adipocito, es decir, no es que la grasa desaparezca, es que el, el adipocito, que prácticamente es una célula, pues prácticamente se vacía de grasa. ¿Qué pasa? Que cuando tienes un efecto eh, rebote, eh, se, produce, eh, se puede producir un efecto rebote eh, en la... En la en lo que es una eh, hiperplasia adipositaria, se llama, es decir, la cantidad de adipositos se duplica. Y lo peor de esto es que esos adipositos que se han creado, que han nacido, no se, no se, no, no, no, no, no se van, no se repiten. Es para toda la vida, ¿vale? Por lo tanto, eh, los rebotes son, son malísimos, tanto para la salud, pues por, el, por el aumento de la presión arterial y del fallo renal incluso del corazón que, que nos puede, que nos puede, nos puede pasar eh, como eh, una, crear una posible eh, hiperplasia adipositaria, es decir, que el adiposito se duplique en volumen y, y eso es una, es un, es un caso eh, eh, irreversible, es decir, el, el adiposito cuando nace y se crea, pues, eh, eh, no vuelve, no vuelve atrás, está, está ahí para, para toda la vida. Y la, la, a la próxima que cojamos grasa, pues ese adipósito extra pues, se va a rellenar de grasa y por lo tanto cuando empecemos otra dieta de, de definición, pues <ríe> es otro adipósito que, va, que vamos a tener que, que, que luchar eh, con dieta y ejercicio para, para, para eliminarlo o, o vaciarlo de nuevo. De... Jesús López. ¿Cómo bajar las transaminasas si están a 70? Bueno, eh, las transaminasas, eh, estas enzimas hepáticas, que sobre todo en los deportes de, de hipertrofia, pues eh, las seguimos muy de cerca y son muy importantes eh, seguirla y examinarse por un examen de sangre. Eh, sobre todo sobre todo el colectivo que consume esteroides anabolizantes porque prácticamente cuando consumimos esteroides ya sean eh, hepatotóxicos de forma oral o bueno, no esteroides, eh, farmacología común como cuando nos ponemos malos y consumimos eh, paracetamol o antiinflamatorios como el ibuprofeno, pues las transaminasas se, se, se, se, se elevan. Como, como medida de que hay una, una inflamación hepática. Pero normalmente, en el, curiosamente, en el, en el 80% de los casos, la elevación normal de las transaminasas que tiene un individuo, tanto que consuman fármacos como no, se debe a la, a la desaminación de, la, de las proteínas. Es decir, eh, un atleta de hipertrofia, por lo tanto,. Eh, eh, tiene una dieta hiperproteica, consume más proteínas que una, que una persona sedentaria, eh, de 2 de gramos por kilo para arriba, 2,5 incluso, 3 gramos de, de proteína por kilo. Por lo tanto, las transaminasas son enzimas que ayudan a desaminar todas esas proteínas en aminoácidos. Por lo tanto, muchas veces eh, esa indicación de, de que estén un poco más elevada, pues no indican daño alguno. Además, hay muchos tipos de, tra de, de, de transaminasas. Tenemos la, la, la gamma pirúbica, la osacelética, lo que conocemos como GPT o GOT, la gamma glutamil-transpectidasa, lo que conocemos como GGT. Y bueno, eh, si sí es verdad que el nivel de transaminasas eh, no solo está en el hígado, sino a nivel muscular. Si sí es verdad que la osacelética, la GOT, pues predomina muchas veces más en el músculo y puede ser un signo de... Eh, de sobreentrenamiento, de exceso de, de, de masa muscular. Eh, otras veces las transaminasas eh, GPT, GOT están elevadas y normalmente la gamma glutamil a lo que es la GGT, GGT, pues no se elevan, están bien. La GGT es una enzima más indicadora de daño hepático, daño hepático y son las que mayormente se elevan cuando hay cirrosis hepática y ya hay un daño hepático. Pero también, bueno, eh, eh, si leéis un poco de medicina en el deporte, hay, hay, yo tengo unos, unos, unos muy buenos libros y hay una frase que la he nombrado en muchos seminarios y no se me olvida, y aparte son libros, libros de, de medicina aplicada al deporte y dicen que las transaminasas, eh, elevadas tres veces su nivel normal eh, en un deportista eh, de élite, pues no indica riesgo alguno siempre que eh, otras enzimas no indiquen daño, ¿no? como en este caso la, la, la GGT. Otro de los casos o, o tercer punto que eleva las transaminasas es el exceso de radicales libres. Muchas veces el estrés simple del entrenamiento, del cardio, del exceso de estimulantes, elevan los radicales libres. Aquí es cuando eh, suplementos tan conocidos como eh, la niacetilcisteína, el ácido alfa -lipoico, eh, a los días de tomarlos, pues tienen una bajada de transaminasas <ríe> increíble. Increíble. Aquí, eh, eh, podemos comprobar que se relacionan con el exceso de, de, radicales, de radicales libres, ¿vale? Y en este caso, eh, los precursores de glutatión eh, que son muchos, prim primordialmente, mis preferidos son la anastepilcisteína niacil, la y el ácido alfalipoico, pues, esos los mejores. La, eh, la silimarina, la silimarina también, también es un, es un, es un componente, es un, tanto un... Un fármaco como, como, un, como un suplemento, eh, depende del colectivo que lo venda, eh, también eh, está demostrado que es capaz de activar el, el glutatión hepático, pero están más relacionados digamos, con la, con la reestructuración de la célula dañada de, del hígado. Por lo tanto, la silimarina... Eh, se suele utilizar más eh, al final, al final de una preparación, ¿no? una preparación intensa o quien tome esteroides al final de un consumo de, de esteroides para regenerar ¿no? más rápidamente esa célula hepática. Pero mantener eh, suplementos, eh, pequeños suplementos que precursen un poco el glutatio es una buena, es una buena forma de que... De que de forma de, de, de que les es, de radicales libres nos tengan el, el, el hígado inflamado, pues eh, nos no lo, no lo mantenga sin inflamación. Mario, ¿BSA, aminoácidos ramificados o proteínas? Pues bueno, eh, Mario, los dos. Porque ninguno sustituye al otro, ¿vale? Todavía aún, aún, bueno, aún digo, no sorprendiéndome porque sigue habiendo desconocimiento y cada vez nuestro colectivo es más grande y cada vez pues hay más más chicos principiantes que se, que, que se unen a nuestro deporte y son muchas veces las preguntas que, oye Raúl, mis proteínas ya contienen BCA, ¿tengo que añadir BCA? Yo siempre pregunto, ¿pero son BCA añadidos o son los, los aminoácidos ramificados que ya contiene en el espectro total de, de, de aminoácidos? No, no, eh, me salen todos los aminoácidos y entre ellos la isolecina, la isolecina y valina. Bueno, eh, por lo tanto, no se comporta de igual forma eh, cuando los aminoácidos lo componen una proteína, es decir, están, están, están en, enlazados en uniones a cuando consumimos los aminoácidos ramificados en forma libre. Eh, de las dos formas, al final, va a llevar a una recuperación, y a una regeneración de las fibras musculares, pero sí es verdad que el suplemento BCA, a diferencia, al estar en forma libre, eh, es capaz de, eh, digamos, para que lo entendáis, eh, eh, incendiar, eh, pulsar algunos interruptores metabólicos e internos, eh, como la vía mTOR la famosa eh, vía mTOR que en el 2005 empezó a hablar y hoy ya es súper famosa. Eh, pues eh, es una vía, una vía conocida con evidencia eh, anabólica y eso es capaz, eh, es capaz de, de aumentarlo en, en, en el metabolismo aminoácidos como la leucina, que son los que contienen los aminoácidos ramificados en forma libre. Por lo tanto, eh, aconsejo los dos para para tener una, una máxima eficiencia, eh, tanto intraentreno, preentreno como, como postentreno, eh, aconsejo eh, la toma de, la, de, de los dos suplementos proteína eh, y BCA eh, de forma aislada es decir eh, a poder ser los aminoácidos ramificados eh, antes del entreno intra, intra entreno y a poder ser eh, al terminar de entrenar pues eh, vuestro vuestro batido de proteínas común digo a poder ser porque hoy en día hay tantos sistemas de entrenamiento por tantos entrenadores que nombro la forma básica de tomarlo, pero bueno, hay muchísimas formas de tomar BCA. Eh, por ejemplo, entre comidas, entre comidas, por ejemplo, en fase de definición, cuando mayor degradación de la masa muscular hay, pues los aminoácidos ramificados entre comidas, pues se hace, se hace casi, casi de una forma esencial para impedir esa, esa degradación, para aumentar la síntesis de una proteína sólida, tomándolo 20 minutos antes, ¿vale? También se consigue con, lo, con, lo, con los BCA o incluso eh, terminar el entrenamiento, tomar, un, tomar un, una, una dosis de, de BCA, cada uno pautado por su entrenador, 5, 10, 15 gramos, esperar unos 15 o 20 minutos eh, y tomar a posterior eh, vuestro batido de, de proteínas de, de suero para de esta forma tener los beneficios de estos, de estos dos grandes suplementos. Eh, para construir para regenerar para recuperar para, para que esa esa ventana anabólica sea más efectiva y sea y sea más provechosa bca antes o después de entrenar pues aquí es donde donde vamos eh, es lo que estábamos comentando en la, en la, pregunta, en la pregunta anterior. Eh, fijaos, mira, os voy a poner un ejemplo porque siempre me gusta eh, y destaco, ¿no? Destaco en el mundo por poner eh, eh, ejemplos sencillos, ¿no? Sencillos. Eh, eh, prácticamente, a, a diferencia de antiguamente, donde se creía que la, la, el aumento de la síntesis eh, por parte de la célula, es decir, la absorción de nutrientes por parte de la célula se llevaba solo a partir del post-entreno, eh, hoy en día se sabe que desde que empezamos el primer ejercicio, la primera serie de calentamiento, ya se empieza a producir síntesis, es decir, la célula se abre y empieza a absorber nutrientes y entre ellos eh, proteínas y aminoácidos. Por lo tanto, esto nos lleva eh, nos lleva a la... A la, a, la, a la evidencia lógica, a la lógica de que los BCA pues se deben de tomar desde hacer unos 20 o 30 minutos antes del entreno, eh, los BCA tienen prácticamente esa velocidad de entrada eh, a la sangre, unos 20-25 minutos, para que desde la primera serie ya haya BCA eh, eh, desde la primera serie del entreno. Y durante el entrenamiento, durante el entrenamiento aconsejo eh, que de una forma en, en polvo, en el líquido que estéis viviendo, junto a vuestra bebida eh, preentrenamiento favorita, pues vayáis bebiendo poco a poco a sorbos durante el entreno para que constantemente eh, haya una cantidad de, de BCA en sangre, tanto para estimular la, la, la vía de metor. Eh, o para eh, evitar la degradación, ¿vale? No quiero adentrarme demasiado en la, en la vía de metor, porque bueno, eh, si es verdad que si tomamos demasiada cafeína antes, digo para los que estéis pensando, es que si tomas demasiado cafeína antes, anula la vía de metor. Es que si, si entreno demasiado intenso eh, con series gigantes o respawn, se aumenta demasiado la, la, las catecolaminas y esto inhibe la vía metor y los BCA no hacen nada. Bueno, da igual, los BCA aumenten la vía de impida impidan la degradación, de forma positiva se deben de entrenar. Incluso al terminar el entrenamiento se puede tomar otra dosis, es decir, 5 gramos 20 minutos antes del entrenamiento, otros 5 o 10 gramos en el intraentrenamiento y otros 5 gramos nada terminar el entrenamiento. Esto hace un total de unos 20 gramos, obviamente, para un atleta bastante pesado, de más de 90 kilos, con un entrenamiento bastante intenso. Y al final de esa toma de 5 gramos de BCA al menos dejarlo unos 20 o 25 minutos, que como hemos nombrado al principio, es la velocidad eh, que, que tarda en, en, en llegar esos aminoácidos en la sangre para que no haya interacción con otros aminoácidos derivados de la proteína de suero, pues dejar esos 20 o 30 minutos, a diferencia de esa toma última de BCA respecto a la, a la toma de, de proteína. Es decir, esto no quiere decir que si mezcláis los BCA por la proteína de subero no va a haber interacción en lo que no aprovechéis. Eso es falso. Al final lo vas a absorber todo igual. Igual que si tomas BCA junto a una comida sólida, los BCA los vas a absorber pero quizás no le vas a sacar el máximo beneficio, ¿vale? Porque prácticamente, eh, como nombrábamos antes, si la leucina es un aminoácido en forma libre que tiene la particularidad de moverse rápidamente en el estómago, eh, rápidamente a través del intestino delgado, llegar a la sangre y pulsar eso, eso, eso, esos receptores para que se empieza, se, se, se aumenten esa. esa esos entornos anabólicos, prácticamente, si se mezcla con comida o con proteína de suero, pues no se va a absorber o va a llegar con la eh, rapidez que si se tomase eh, separado de esas comidas o ese batido, ¿vale? Pero que sepáis que siempre todo se va a absorber. Cuando damos pautas es para, digamos, eh, aumentar la funcionalidad de ese suplemento, ¿vale? No, no que si no se hace a fin no vale de nada, ¿vale? Esto pasa igual que con la creatina. ¿Vale? La creatina se absorbe, la tome eh, eh, junto a un carbohidrato que te genere un pico de insulina, como que no te lo genere, pero generando un pico de insulina va a maximizar a que esa creatina eh, llegue a la célula eh, con mayor eficacia, ¿vale? Y haya menos degradación en creatinina, porque va a haber más creatina que no va, no va a sobrar, ¿vale? Por lo tanto. Cuando damos consejo es para maximizar la toma de un suplemento, ¿vale? No que haciéndolo de otra forma eh, no tenga funcionalidad, ¿vale? Y no tenga, y no tenga un beneficio. José, <ríe> muy buena pregunta. Ahora que estás retirado, ¿cuál es tu entrenamiento? Pues mira, José, ahora que me he retirado, eh, lo primero que tiene que buscar uno es... Eh, recuperar esa esa longevidad que por desgracia el deporte de alta intensidad pues eh, o, de, de, o de alto rendimiento como queramos llamarlo pues eh, conlleva no prácticamente eh, el deporte es bueno pero entrenar en exceso eh, como un deportista de élite eh, dos horas de pesa sin parar eso al final eh, lleva lleva un desgaste no, no, no es no es nada no es nada, no es nada saludable pues igual que la alimentación, lo primero que hice cuando me retire es bajar, bajar de peso, bajar de peso corporal, ¿por qué? Porque eh, es más dañino tener músculo que tener grasa, ¿vale? Es decir, algunos dirán, pero bueno, ¿qué, qué estás diciendo? Esto está totalmente eh, demostrado y podéis comentárselo a vuestro, a vuestro cardiólogo. Es decir, el corazón tiene que bombear eh, más duro y tiene que trabajar eh, en exceso y trabajar más de la cuenta teniendo músculo que teniendo grasa, es decir, el exceso de grasa eh, puede tener repercusi repercusiones sobre el, eh, sobre la funcionalidad cardíaca por el exceso de triglicéridos, colesterol, pero prácticamente con un exceso de músculo el corazón tiene que trabajar en exceso cada segundo de tu vida, por lo tanto eh, reducir el peso. Eh, mi entrenamiento, con pues, mi entrenamiento eh, es básico, eh, no más de una hora, hora hora y cuarto, hora, hora y veinte. Me distribuyo el entrenamiento en, en cinco día, días en semana. De, ideal ya, eh, como, como retirado, sería entrenar cuatro, pero la verdad que no puedo. No puedo entrenar ese día de descanso, lo llevo en la sangre y, y voy a entrenar. Y si tengo que, que, que tener eh, un, un sistema, obviamente ya sabéis qué sistema de entrenamiento voy a defender. Y lo voy a defender, no porque lo diga yo, sino porque eh, me ha demostrado y sigue demostrando hoy en día, y lo estáis viendo a nivel profesional, cómo el sistema de entrenamiento respau dentro de todas su, su, sus equivalencias, dentro de todos sus parámetros, es el que al final te va a llevar a tener la máxima hipertrofia, tanto sarcomérica como sarcoplásmica, con el menor riesgo de lesión. Por lo tanto, eh, hoy en día sigo utilizando el sistema de entrenamiento eh, Respose al final al final de, eh, de mi última serie. Claro, no utilizo un respaldo en toda la serie de mi, de mi entrenamiento, pero en cada ejercicio, eh, en, la, en la última serie de, de cada ejercicio, pues sí que sí que utilizo un sistema respau eh, casi siempre. ¿no? Sabéis que hay muchos mucho sistemas respawn, pero, pero uno, uno, uno básico, que es el que me. El que, el que me da esa, esa, esa, esa sensación de, de hipertrofia sarcoplásmica, de hielación, de, de, de, de, de, de cogestión, a la vez que hoy en día pues no pretendo ganar masa muscular, pero por lo menos mantener, mantener mi masa muscular. Eh, Sonia. Los días que no se entrena, debo de consumir la misma cantidad de proteína? Pues Sonia, mira, muy muy buena pregunta. Eh, es una pregunta que me gustaría abrirla un poco más, detallarla un poco más. Los días que no se entrena, eh, hay que bajar las calorías, ¿vale? Y como hay que bajar las calorías, hay que bajar los todos los macronutrientes, macronutrientes en general. Eh, como media, como media eh, no hay una cantidad estándar para cada persona, sobre todo si es chico y chica por la masa muscular y por el, el metabolismo basal es totalmente diferente y además el biotipo de cada persona es totalmente diferente eh, y una persona con, con un sistema nervioso eh, más activo o menos activo pues puede quemar más, pero siempre hay una media en el la que las chicas en los días de descanso deben disminuir eh, unas 300 calorías al día y los chicos eh, los días de descanso que de no entreno deben de disminuir como media medida estándar, que no la hay, repito, pero como medida estándar unas 500 calorías menos. Yo te recomiendo que disminuyas eh, la proteína junto a los otros macronutrientes, es decir, eh, cojas tu total, tu total calórico con tus macros en porcentajes eh, y si tienes, por ejemplo, eh, un 50% de los carbohidratos un 30% de las proteínas y un 20% de las grasas y si estás consumiendo 2.500 calorías, pues eh, hallar la suma de esos tres macronutrientes dividido en este caso en 2.200 calorías o 2.000 calorías, ¿vale? El porcentaje que, que te salga. Pero en resumen, para no liarte demasiado, los días de descanso, las calorías deben de bajar y deben de bajar las proteínas, y lo, las grasas y los y los carbohidratos sin ninguna sin ninguna duda Pablo lo bueno y lo malo del sodio pues como todo el sodio en su justa medida es bueno y el sodio en exceso pues es perjudicial el sodio en su justa medida no tiene efectos negativos, es decir, no tiene su parte mala. Eh, en cambio, el sodio en exceso tiene su parte mala y quizás puedes tener un poco más de beneficio. Es decir, eh, siempre se nos ha dicho en los deportes de los deportes de hipertrofia, <coughs> perdón, eh, que una pequeña eh, mayor cantidad de sodio, pues, eh, es aconsejable <coughs> para para la, para la síntesis ¿no? de, de esa mayor cantidad de, de, de aminoácidos en sangre, de, de proteínas. El, el sodio junto a otros minerales es responsable de, de, la, de, la coge, de la congestión muscular y por lo tanto siempre se nos ha indicado consumir unos 500 miligramos de eh, sodio neto más que, eh, que una persona sedentaria. ¿vale? Aquí quizás... El, el, el punto más importante que tienes que saber es que eh, muchos entrenadores <coughs> recomiendan que se aumente la cantidad de sodio por esos beneficios, pero no se duplica la cantidad de potasio. Por lo tanto, si el potasio <coughs> nunca dobla el, la suma, eh, digamos, el doble que de sodio, pues no vale de nada porque estamos repercutiendo negativamente en la bomba sodio-potasio. Es decir, Podemos elevar el sodio siempre que se eleve por encima, al menos, el, al menos tres cuartas partes, o al menos el doble, la cantidad de, de, de potasio. ¿vale? De todas maneras, os digo algo, yo a día de hoy, bueno, yo tengo ya 40, 40 años eh, y a partir de los 40, pues es muy normal tener una pequeña prehipertensión. Una pequeña prehipertensión que prácticamente... Mmm, Muchos médicos incluso lo ven, lo ven normal, no lo ven nada, nada, nada dañino, pero sí es verdad que la hipertensión a partir de los 40 para arriba es pues algo muy común, sobre todo por las mañanas al, al, al levantarte. ¿no? Eh, entonces, ¿qué ocurre? Yo prácticamente pues, no consumo prácticamente nada de sodio en la comida, pero con la dieta que, que llevo hoy en día, de 5 o 6 comidas... Eh, al día, pues prácticamente a mí no me falta la cantidad de sodio exacta que le hace falta a mi metabolismo para tener una función normal, natural y saludable. Es decir, no me hace falta añadir sodio extra, ¿vale? Y esto pasa muchas veces. No hace falta añadir sodio extra a no ser que sigas una dieta eh, tipo cetogénica o una dieta muy baja en carbohidratos, en lo que haya una gran depresión de carbohidratos. Y, por lo tanto, eh, una, una deshidratación interna intracelular muscular. A no ser que eso ocurra, no creo que tengamos que cedernos demasiado en la cantidad de, de sal eh, o, de sodio, o de sodio en la dieta. Esto desde mi punto de vista, la base, la base que te puedo decir, porque podemos estar hablando de sodio casi, casi, casi una hora, ¿no? Eh, yo creo que el sodio eh, en su justa en su justa medida quizás lo, lo, los deportistas de hipertrofia eh, agregar un poco más de sodio una pequeña pista en cada comida eh, es, es justo justo y, y necesario y, y, y beneficioso pero, pero, pero no, no excedernos demasiado sales cómo conseguir hipertrofia a partir de los 45 ¿Es posible conseguir un gran físico? Hombre, pues mira, una respuesta muy poco compleja y muy sencilla. Obviamente se puede conseguir hipertrofia a partir de los 45, que se tiene una buena madurez muscular y, y es posible conseguir un gran físico, no, un gran, súper, hiper, mega físico a partir de, lo, de los 45 años. O sea, sin ninguna duda, no porque lo diga desde mi, desde mi punto de vista, sino porque te lo digo desde la teoría y de, desde la práctica. Sin ninguna duda, se puede. Otra pregunta. ¿Puedes hablar del picolinato de cromo? Por supuesto que puedo hablar del picolinato de cromo. Y fijaos qué curioso, eh, a diferencia de, de, su, de su primo hermano, el sulfato de vanadio, que prácticamente desapareció eh, en los años 80 y 90, tanto el picolinato de cromo como el sulfato de vanadio, primordialmente eran los suplementos, imprescindible en etapas de definición para la pérdida de grasa porque indirectamente eh, se saben que aumenta de lo que estamos hablando hoy mucho que aumenta la flexibilidad metabólica y por lo tanto aumenta la sensibilidad a la insulina y si el carbohidrato que, que consumimos día a día la glucosa eh, penetra eh, bien al 100% dentro de la célula pues al final no va a haber ganancia de grasa y por lo tanto va a haber mayor eh, pérdida de grasa. Pero fijaos, tanto el pecolinato como, como el sulfato de vanadio, al final hay que tener cuidado que son dos minerales que pueden llegar a ser tóxicos, tóxicos. Por eso yo siempre, cuando eh, hablo de aumentar la sensibilidad, pues me gustan otros otro suplementos como el ácido como el eh, referatrol, la propia cafeína, el, el, el té verde, es decir, Muchísimo. Pero bueno, esto no quita que no se tome el picolinato de cromo, que incluso yo lo recomiendo. Pero lo recomiendo en una dosis de no más de 200 microgramos al día. Algunos se obsesionan con estas virtudes del picolinato de cromo y lo que hacen es, eh, pues si va bien, pues me tomo tres al día, que son 600 microgramos. Incluso puede haber un suplemento eh, que lo tenga como una posología normal, pero no. Eh, prácticamente solo un médico bajo una patología puede recomendar esa, esa cantidad. Una persona común que no tenga una patología, que no tenga una deficiencia de cromo, pero que quiera beneficiarse, beneficiarse de, de este suplemento, pues con una sola dosis eh, de 200 microgramos al día es más que suficiente. ¿Vale? Eh, y si aparte... Eh, y si aparte lo relacionan eh, con, con otros suplementos que, que interaccionan muy bien, como es el ácido alfa el, el resveratrol, pues genial. Y una cosa importante que muchos tenéis que saber es que eh, muchos asociamos el picolinato de tomo Obviamente como un aumentador, un aumentador de la sensibilidad a la insulina. Pero fijaos que curioso, el picolinato y el cromo son dos cosas diferentes, ¿vale? El picolinato eh, es el ester que se une al cromo, que es capaz de aumentar eh, la, vía, la, la vía AMPK, la famosa vía AMPK, la famosa vía de ayuno, la famosa vía de, de, de autofagia y al final es el picolinato y no el cromo el que eh, mayor propiedad de sensibilizador tiene. Porque el cromo solo va a cumplir, va a cumplir, perdón, eh, aumentar la sensibilidad siempre que haya una deficiencia de cromo en el cuerpo. Pero si no hay una deficiencia del cromo, el cromo adicional, pues no va a ser que aumente la sensibilidad. En cambio, es el picolinato de, de, de cromo el picolinato el que es capaz de, eh, con total evidencia, de aumentar la, la actividad AMPK en el cuerpo y por lo tanto... Eh, abrir esa, esa, esa llave de autofagia, aumentar la sensibilidad, inhibir la resistencia y, por lo tanto, indirectamente eh, ayudar a que no haya ganancia de grasa y, por lo tanto, también a que haya mayor pérdida de grasa. Luis, ¿qué opino de los probióticos? Bueno, pues aquí yo creo que la persona que opine mal de, de, de los probióticos, pues prácticamente directamente hay que meterlo en la cárcel con cadena perpetua, prácticamente eh, y más hoy día a día con el nivel de, el nivel de estrés que, que llevamos, la de grandes problemas que tenemos. Eh, el estrés repercute eh, en todo el cuerpo, sobre todo en la, en la, en la microbiota intestinal, en la, en la flora intestinal. Ya sabéis que prácticamente está demostrado que en nuestro sistema digestivo, en nuestro colon, en nuestra flora, pues prácticamente tenemos nuestro segundo, segundo cerebro. Entonces, debido hoy en día a la, a, la, a, la, a la polución, a la intoxicación de la población, de los químicos, del aire que respiramos, eh, prácticamente eh, estamos constantemente eh, haciendo uso de la, de la suplementación para no tener ese exceso de, de inflamación y sobre todo para reponer todo eso que el estrés nos puede llevar a tener una deficiencia. Y entre ellos el probiótico es, es un suplemento súper, súper esencial. Sí es verdad que no hay que, hay que tener cuidado de no pasarse con, lo, con, lo, con los probióticos. Yo en la propia práctica, bueno, yo siempre hablo de, de práctica. Yo casi nunca hablo de, de evidencia científica. La evidencia científica está ahí, pero ya sabéis eh, que yo hablo de mis evidencias, ¿vale? Entonces, eh, dentro de la práctica, conmigo y con muchos colegas, eh, hay quien se obsesiona con los probióticos, eh, un buen probiótico, tomándolo demasiado, demasiado, demasiado tiempo. Entonces, se puede crear eh, un exceso de un exceso de, de, de bacterias en el que en todo lo contrario nos pueden producir demasiado gases, flatulencia, hinchazón. Por lo tanto, el probiótico cuando nos diagnostiquen eh, un médico o un nutricionista que pueda haber síntomas de deficiencia o bien en el caso cuando nos haga sentirnos bien por eh, propia evidencia propia, pues al menos tomarlo tres veces al año, por lo menos tres veces al año eh, repartido repartido en el año es suficiente. A recordar siempre a, eh, eh, eh, tomar, a la vez que tomáis un probiótico, eh, acompañar de un prebiótico. Recordar que los probióticos son al final sustancias, eh, microbios que están, que, son, que, son, que están vivos y prácticamente necesitan alimentarse de, de, de un nutriente que en este caso son los, los, los, los prebióticos. ¿Vale? Bueno, vamos, vamos por la última, por la última pregunta. Jairo, ¿cómo mejorar la absorción de proteínas? Eh, entre paréntesis me pone nutrientes. Bueno, lo de nutrientes no lo entiendo muy bien. Bueno, eh, bueno sí, creo que te refieres a cómo absorber mejor la, la proteína que comemos de la alimentación, ¿no? Pues para empezar, para, para que la, la absorción sea buena, la síntesis tiene que ser alta. Por lo tanto, el entrenamiento es esencial, ¿vale? Pero si te tengo que dar un consejo en cómo mejorar la absorción de proteínas, eh, pueden ser varias, ¿vale? Varias. Por lo tanto, eh, no ingerir demasiado líquido eh, con las comidas. Muchos obsesionan, ¿vale? Y casi no beben. Mm, eh, se puede beber hasta dos vasos de agua. ¿Vale? Lo que no podemos bebernos es gente que se bebe cuatro refrescos, cuatro coca-colas que casi llegan al litro, ¿vale? Pero se pueden tomar 300 y 400 mililitros, pero si, se, si nos basamos en una base de 250, 200 mililitros de líquido por comida, el, el, el estómago, el ácido clorhídrico va a ser lo, lo suficientemente eh, fuerte eh, para, para, para que haya una buena... Una buena eh, degradación de la proteína y al final una buena digestión y una buena y una buena absorción eh, ¿vale? Eh, otro punto importante para quizás no la absorción pero aumentar la síntesis es mezclar proteínas ¿vale? Eh, al igual que el carbohidrato que se ha demostrado que mezclando tipos de carbohidratos el cuerpo es capaz de absorber en vez de 60 gramos por hora 100 gramos por hora eh, hoy en día la evidencia científica nos dice que aumentando diferentes tipos de proteínas ya sean animales o vegetales la misma comida por ejemplo pollo y pescado proteína vegetal tofu y pollo eh, huevo y carne roja es decir comiendo diferentes fuentes de proteínas se aumenta la síntesis de proteínas y la absorción se, se aumenta se aumenta mayoritariamente eh, y por supuesto enzimas enzimas digestivas vale un buen complejo de enzimas digestivas eh, va a ayudar a que la proteína pues, se, absorba, se absorba mejor. Hay multitud, multitud de, de suplementos que restablecen eh, a, ni, a nivel estomacal eh, los niveles de, de ácido clorhídrico y que ayudan a la absorción de proteína, pues, bueno, Los bueno, lo son estos, ¿vale? El limón, el limón también se, se aconseja en muchas patologías eh, que se cree eh, que hay problemas de gastritis, eh, se cree que hay un exceso de, de, de ácido clorhídrico y al contrario hay una deficiencia, ¿vale? Esto mayoritariamente lo tendría que ver un médico, pero esto suele pasar. Entonces, eh, aumentar eh, un poco de ácido proveniente de, de, de unas pequeñas gotas de limón en la comida rica en o un poco de, de, de vinagre, pues eh, este, este, este aumento de pH va a, pro, va a propiciar que desde el, desde el estómago pues se produzca una buena absorción de, de, de proteína, ¿vale? Bueno, y hasta aquí hemos llegado, casi una hora, hora y diez. Eh, yo, desde mi punto de vista, pues he querido ser conciso y rápido en las preguntas para que eh, hubiese mayor cantidad de preguntas, porque obviamente sabéis que desde la primera pregunta que me podéis hacer, puedo matizarla, puedo matizarla, puedo matizarla, puedo matizarla y puedo estar una hora con cada pregunta, pero bueno para eso para eso tenéis tenéis vídeos más precisos, vale, eh, en, en el club de, de más músculo donde eh, la, la, puede haber preguntas más más detalladas sobre algo, pero bueno he querido seguir este este patrón, eh, solo espero que, que os haya gustado y bueno cualquier sugerencia eh, que se pueda cambiar para para mejorar desde vuestro punto de vista pues por supuesto estoy Estoy abierto a todos, a todos, ¿vale? Tanto a los que me siguen como a los que no me siguen, tanto a Hatter como no, a todos, a todos ser bienvenidos. Así que, por mi parte, eh, gracias por, por haberme, haberme seguido eh, durante esta hora. Yo me he sentido muy cómodo y, como siempre, encantado, encantado de eh, compartir, ¿vale? Compartir eh, eh, conocimiento para que podáis darle un un buen uso y en vuestro día a día de forma funcional pues os sirva de, de ayuda así que espero que no sea el primero ni el último por, por supuesto mi colaboración de con más músculo sigue siendo eh, fiel a las mil por mil y así que nada gracias a todos y nos vemos en el próximo streaming en directo gracias a todos